El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl Placencia Villanueva, fue al Senado donde legisladores de izquierda le reclamaron fallas en la investigación de la masacre de San Fernando, Tamaulipas, de 2010, en la que el crimen organizado asesinó 72 migrantes centroamericanos y hoy no hay reparto de responsabilidades, ni reparación del daño, ni restos plenamente identificados, pero eso sí, fallas en su tarea de ombudsman. Doctor, usted dijo que había temas que sigue la comisión que pueden llevar años o lustros resolver el de San Fernando llevará llevar a los No, pero por ejemplo el tema de desaparecidos y encontrar el paradero de cada uno de ellos que sea justicia a cada uno de los familiares los puede llevar los años de ¿eh? no San Fernando cuánto tiempo? Pues San Fernando todo el que sea necesario y escucharemos qué es lo que solicitan estos familiares y los atenderemos tanto tiempo y como sea necesario para poder resolver sus temas. Llegó al Senado Mirna del Carmen Solórzano, madre de una de las víctimas, una salvadoreña de 23 años, Glenda Llaneira Medrano Solórzano, y acusó que en más de tres años nadie la buscó siquiera para identificar los restos de su hija. Mi nombre es Mirna del Carmen Solórzano, vengo de Centroamérica en representación de todas las madres con ese dolor, esperando una respuesta. La salvadoreña hizo reclamaciones a Raúl Placencia, el ombudsman. Al señor presidente de Derechos Humanos, que rinda cuentas con todo lo que está pasando, porque según oí en la reunión que se acaba de dar, que él dijo que había buscado víctimas y yo hasta aquí nunca me ha buscado. Y yo siempre mantengo esa duda sobre mi hija, porque este, a mí no me entregaron ninguna evidencia ni de ropa ni fotos. La masacre de San Fernando fue el tema relevante al reunirse en Ombudsman con senadores. Y activistas lo descalificaron enseguida. De los 72 migrantes asesinados. Respetuosamente decimos que el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos miente en nombre de más de 150 organizaciones. El sacerdote Pedro Pantoja lamentó la situación del migrante en México. El migrante centroamericano es un muerto que camina sin nombre y sin entierro. Para el Universal Televisión, Juan Arbizo.